Y siempre me llamó la atención cómo podían obtener colores y me fui dando cuenta que uno podía teñir con las hojas, con las cáscaras de los árboles, con el barro, eh, con las flores y con las raíces y... Uy. y a mí me toca de hacer pan todo el tiempo. Siempre mi mamá me enseñaba a cocinar que lo más común que era lo más básico